Hola, buenas tardes. Ahora vamos a hacer un dictado, como les prometí en el video pasado. Recuerden que venimos de una lista de reproducción, en donde tenemos varios videos. Y en el video pasado trabajamos con monosílabos, así que deberían ser capaces de individualizar los monosílabos que van con tilde, de los que no. En este video vamos a hacer un dictado, así que en este momento ustedes eh, pausan el video y buscan algo con que escribir. Bien. Así que ahora voy a comenzar a dictar y luego vamos a eh, razonar un poco las, las distintas este, palabras. Y si llevaban o no llevaban tilde. Bueno, comenzamos. Dice así el dictado. Con bueno, el dictado. Y yo lo voy a ir leyendo lentamente, como si estuviera dictando verdaderamente. O sea, sin que, sin este, que haya necesidad de pausar el video. Pero ustedes ya saben que pueden hacerlo si, si voy muy rápido. Dice así. Sí, coma. O sea, es como si fuera una respuesta, ¿no? Sí, coma. Lo sé. Punto. Sí, coma. Lo sé. Punto. Seguido. A vos, a vos, no te importa más que a mí. Punto. A vos no te importa más que a mí. Punto. Seguido. Si querés, coma. Si querés, coma. Tomamos un té y te explico. Si querés, coma. Tomamos un té y te explico. Punto. Acuérdense de que, de que no es tan importante el contenido del, del dictado. De hecho, yo solamente agrupé frases que tuvieran cierto sentido, eh, un poco de sentido por lo menos, y que tuvieran esos monosílabos que yo necesitaba, ¿no? Pero no tiene mayor importancia lo que dice el dictado. Leo hasta ahí. Sí, coma, lo sé, punto y seguido. A vos no te importa más que a mí, punto. Si querés, coma, tomamos un té y te explico. Punto. Más, no te aseguro que evitemos el escándalo. Punto. Más, no te aseguro que evitemos el escándalo. Punto. Seguido. Si tú has querido disimular... Si tú has querido disimular o te dio vergüenza... Ahí tuve que usar el tú porque si no, no podía usar. Tenía que, en vez de decirle de tú, decirle de vos, ¿no? A la persona sí podía usar ese tú. Si tú has querido disimular o te dio vergüenza, coma. Fui yo quien fue perjudicado. Punto. Si tú has querido disimular o te dio vergüenza, coma. Fui yo quien fue perjudicado. Punto. Espero que se dé cuenta de su error. O sea, que está hablando de otra persona. Espero que se dé cuenta de su error y que de aquí en más no los cometa tanto. O sea, que no cometa tantos errores. Espero que se dé cuenta de su error y que de aquí en más no los cometa tanto. Punto y seguido. Esta es la última oración. Todavía no encuentro el título adecuado para mi libro. Todavía no encuentro el título adecuado para mi libro, coma, más yo titulo bien en general, más yo titulo bien en general, punto. Leo desde arriba. Sí, lo sé. A vos no te importa más que a mí. Si querés, tomamos un té y te explico. Mas no te aseguro que evitemos el escándalo. Si tú has querido disimular o te dio vergüenza, fui yo quien fue perjudicado. Espero que se dé cuenta de su error y que de aquí en más no los cometa tanto. Todavía no encuentro el título adecuado para mi libro, mas yo titulo bien en general. Bueno. Ahora... Voy a ir ahí, donde ya está escrito el tablo. Y lo que voy a hacer es ir poniendo los tildes. Porque yo asumo que vos, de manera muy honesta, ahora vas a pausar el video y vas a poner los tildes donde te parece que van, de acuerdo a lo que has aprendido hasta ahora. ¿no? Entonces, ta, te voy a dar tiempo para que pauses el video. Video pausado. Bien. Volvimos, ya lo hiciste, ya pusiste tildes donde te parecía que iban, ya tuviste las explicaciones, pudiste si querías ir a otro video y fijarte, ¿no? En el video anterior es sobre los monosílabos justamente. Bueno, y ahora con marcador azul vamos a recorrer el dictado desde allá arriba. ¿Mm? Yo no solo no puse los tildes, sino que a veces ni siquiera puse los puntos sobre las IES. Dice allá, sí, lo sé. Bueno, ya me Una parada, sí, lo sé. Entonces, eh, sí, lo sé. Sí, está, es, está contestando, está afirmando algo, ¿no? Como sí. Eh, como, es como si hubiera una pregunta previa que dice, ¿lo sabes? Sí, lo sé. O sea, como si estuvieras respondiendo, ¿no? Es una afirmación de aceptación, ¿no? Entonces, va al sí, va el tilde. ¿Mm? Sí, porque no es el otro sí que. Es el de condición, ¿no? Si llueve, no voy a tu casa. Es... Sí. Bien. Y lo, por supuesto que lo no es un mono... Es un monosílabo, pero no es un monosílabo de los que llevan tilde, ¿no? O que no llevan tilde. Lo es un monosílabo pero nunca lleva tilde. Entonces, bueno, voy a subrayarlo. Porque no lleva tilde y yo lo vi. ¿tá? Pero este C es del verbo saber. Acuérdense. De que cuando es el C es del verbo saber o del verbo ser. Eso está en el video anterior, es cuando lleva tilde, entonces este es el verbo saber, así que va el tilde. Sí, lo sé. Acá no hay ningún problema, tenemos dos monosílabos, pero ninguno pertenece a esa lista de ocho monosílabos, ¿verdad? A vos no te... Acá tengo uno. No, acá tengo uno. El único T que lleva tilde es el T de la bebida. Este no es el T de la bebida. A vos no te importa. Así que este no lleva tilde. Lo vi, pero no, no, no lleva tilde. Sí, A vos no te importa más... Este es el más de cantidad. ¿Mm? Más de cantidad llevaba tilde. Entonces, más que a mí. Y mí me está señalando. ¿Mm? Entonces, este es el que lleva tilde. Sí, que establece la condición, si querés. Eh, entonces, si establece la condición... No es el sí de, de afirmación, no lleva tilde, ¿no? Le faltaba el puntito. Si querés... ¿Querés? ¿Qué tipo de palabra es? Aguda, ¿no? Se acentúa en la última sílaba. ¿Y cuál es la regla para las agudas? ¡Ah! Tenías que saber las reglas también, ¿te acordás de las reglas? Bueno, las reglas eran que las agudas llevaban tilde cuando terminaban en N, en S o vocal. Y esta es una palabra aguda terminada en S, así que va el tilde. Si querés, tomamos, que es grave, termina en S, pero es grave, ¿no? Se acentúan más. Tomamos. Así que nos lleva tilde. Graves, terminas en NS vocal, nos llevan tilde. Tomamos un T. T bebida, T infusión. T con tilde. Y te explico. Este T nos lleva tilde porque no es el de la bebida. Este sí y este no. ¿Mm? bien Eso es para que vean por qué escribí un dictado tan horrible. Porque quería acumular la mayor cantidad de monosílabos con tilde y sin tilde, pero de igual escritura. Te explico. A explico no le vamos a poner tilde, ¿no? Solamente es que fuera explicó el verbo en pasado. El explicar en pasado, pero no. Es en presente. Te explico. Y se acentúa entonces acá. Es grave, terminada en vocal. nos lleva a tilde. Punto. Más. Más no te aseguro. Este más llevo no lleva a tilde. Eh, eh. Porque tenemos que pasar por esto. Más, ese más equivale a pero. ¿Mm? Entonces no es el más de cantidad. Entonces no le ponemos tilde. Acordate, acordate de eso. ¿Sí? Entonces lo dejamos quietecito ahí. ¿no? Lo vimos, pero no pasó nada. Seguimos. Más, no te, este no es el, de, el té de bebida. No te aseguro que evitemos. Grave, terminada en S, no pasa nada. El escándalo. Bueno, el. En realidad acá dice el escándalo. ¿no? Ahora vamos a ver. Este él está acompañando al sustantivo escándalo. Escándalo. ¿no? Yo digo escándalo porque le falta algo. Está, lo está acompañando. Así que es un artículo. ¿tá? Es un artículo. Y el artículo no lleva tilde. Solo lleva él, lleva tilde cuando se el pronombre. Entonces, escándalo. Escándalo. Esdrújula. Cuando llevan tilde las esdrújulas, Siempre, profesor. ¿Y dónde? En la vocal de la sílaba acentuada. Si tú has querido, ven que este no es el de la afirmación. Este es el de la condición. Si has querido, si ¿sí tú has querido, así que le ponemos el puntito. No, no hay ningún problema. Si tú, tú estás señalando a alguien, así que ese tú sí que va con tilde. que no es tu casa, tu auto, tu, tu elefante que robaste de un solo si tú has querido, grave, terminada en vocal, no pasa nada. Este es el verbo haber. El verbo haber es el que va con H y S. Y el verbo hacer es el que va con H y Z. Pero ahora no nos vamos a meter en eso. Entonces, si tú has querido, querido grave, terminada en vocal, no le, no le hacemos nada. Disimular. A ver, disimular es aguda, ¿no? Disimular. Se acentúa en la última sílaba, terminada en R, no le hacemos nada. O T este no es la bebida, así que lo dejamos quieto. Dio. Quiero hablar seriamente contigo. ¿Vos le pusiste tilde a Dios? Yo te dije que no lleva tilde, Dio. Ni dio, ni fue, ni fui ni fe, esos monosílabos no llevan tilde entonces vos no se los tenés que poner y te tenés que acordar de eso capaz que te lo escribís, te lo podés escribir en la cuadernola, al final un cartel que diga, ni fue, ni dio ni fui, ni fe ninguno de esos lleva tilde actualmente ni siquiera río que es más difícil de entender, pero es un monosílabo realmente, río perdón, ahí está la i río, el pasado de reír ni tampoco guión. Estos son monosílabos. Así que no se les pone tilde. Bien. Entonces, sigo ahí arriba. Vamos, vamos, vamos que lo terminamos. Entonces, vergüenza. Ustedes saben que vergüenza. Nunca, vergüenza lleva esto que se llama diéresis. La diéresis. Porque si no diría vergüenza. Y una aclaración importante para hacerles. La diéresis solo va... La diéresis solo va, voy a poner acá, cuando usted tiene que hacer que suene güe o gui. Solo en esos casos. Pero si yo voy a escribir an, eh, antigua, por ejemplo, si yo voy a escribir antigüedad. Antigüedad. Ahí lo pongo, porque tengo una u y una e. no Junto la g. Güe. Pero si yo digo antigua. Antigua. No lo necesito. Así que en antigüedad sí. Pero en antigua no. ¿Por qué? Porque siempre se pronuncia gua, nunca se pronuncia gui, eh, ga o como acá que sería ge. No. Acá siempre no, siempre se va a pronunciar gua. No hay que diferenciar con la diéresis cuando se pronuncia gua o ga. ¿No? La diéresis solo es con la e. Y con la i nada más, we y. Güí. Por ejemplo, eh, antigüedad eh, o pingüino, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, paraguas no lleva, no, si no hay que poner la diéresis. No le digo por las dudas porque hay gente que pone igual. Bueno, entonces vergüenza. Fui que no lleva tilde, ya lo sabemos, no es uno de los ocho monosílabos. Fui, yo, quién, aquel, eh, fui yo, quién fue, tampoco, ni fui ni fue, nos llevan tilde perjudicado, grave, terminado en vocal, espero, grave, terminada en vocal, que se este sé, no es el del verbo saber o del verbo ser, así que no le pongo tilde. No, eso ustedes lo tienen que tener pa, así, ¿no? Se de. De es de darse cuenta. Se dé cuenta, ¿ven? Entonces, ese era el que llevaba tilde. Se dé cuenta, el verbo dar. Pero este, se dé cuenta de su error, este no lo lleva. Porque este es el verbo dar. Pero este, el, y este es una preposición común y corriente. Vulgarota, nomás No hay ningún problema. Su tampoco, yo a tilde, no formo parte de los ocho. Estos, sí. De, de dar. Y de, de preposición. Error y que, de aquí, otra vez la preposición. No es el verbo dar. ¿Y vieron que No le puse tilde aquí, pero ustedes ya saben que aquí lo lleva. ¿Por qué? Os vamos el video. ¿Por qué será? Bueno, es porque aquí es aguda y termina en una vocal. Aquí. En más. Este más es el más de cantidad, no el equivalente a pero. ¿Mm? Más de, calidad, de cantidad no equivalente a PERO O sea que, siempre que sea el más de cantidad Va el tilde No los COMETA TANTO COMETA Grave, terminada en vocal TANTO Grave, terminada en vocal TODAVÍA ¡Opa! Apareció nuestro amigo Ariato TODAVÍA ¡Pero, profe, todavía! Es grave y termina en vocal Así que no hay ningún problema, ¿no? ¿Hay que poner tilde? Sí, hay que poner tilde, sí. Porque si no, es todavía. Todavía... Va el tilde porque tenés una cerrada junto con una abierta. Acuérdense que hay videos sobre y tongo también. Ya me encargué de esto. Me un poquito grande el tilde. Voy a picarlo un poco porque es ya es un poco... Una crueldad poner un tilde de ese tamaño. Todavía... No encuentro grave terminada en vocal El título, esto es un artículo El título acompaña al sustantivo ¿tá? Así que no hay ningún problema No es pronombre Título ¿Dónde se acentúa título? ¿Eh? Ah, título Entonces, ¿qué tipo de palabra es? Esdrújula Muy bien, alumna, alumno Entonces Siempre llevan tilde las esdrújulas Adecuado Grave terminada en vocal Así que no va tilde para, lo mismo, para mi libro. Bueno, mi, aquí está acompañando a libro. No, no es para mí, para mi persona, sino para mi libro. Entonces, si, si no me está señalando como persona, va un puntito nomás, no va el tilde. ¿no? Si fuera para mí, ahí sí habría que poner el tilde. Para mi libro, que libro es grave y termina en vocal. Y este más, eso no es equivalente a pero, más yo titulo bien. Pero yo titulo bien. Equivalente a pero, así que lo dejo tranquilo. Más. Y acá yo puse algo que eh, lo, hice, lo hice a propósito para que. Para que ustedes vean la diferencia entre palabras con y sin el tilde. Porque yo puse en título, puse porque era el sustantivo título, ese, eh, una palabra es drújula. ¿Mm? Título. Pero acá es título. O sea que ya no es título, es título. O sea que en vez de ser esdrújula, esa era esdrújula. ¿tá? Esta es esdrújula, pero esta ya no. Y ven que están escritas igual. Bueno, no, no. Entonces, esta es grave. Porque Se acentúa. Esta es la fuerte. Fuerte, débil. Entonces, las graves, cuando terminaban en vocal, N o S, no llevaban tilde. Así que... Título no lleva tilde, le pongo el puntito al ahí porque va, pero nada más. O sea, el título adecuado para mi libro. Más yo titulo bien en general. Y ese fue nuestro dictado por hoy. Espero que les haya gustado y les digo que voy a poner más dictados y bueno y vamos a seguir trabajando juntos con esto y que en la descripción del, en la descripción de este video. Va a quedar el dictado copiado sin ningún error ortográfico. Muchas gracias por ver y nos vemos, nos vemos en las clases.